Sí, siempre, dije, siempre lo dije, ¿no? Que Messi ya llegó a Qatar para disputar el Mundial y eso se nota. Después intento vivir la vida como uno más, como normal. Primer entrenamiento y primer incidente con la presencia de la pulga siempre caemos lo mismo, ¿no? Pero al final es, es una realidad en varios miles de aficionados se congregaron este lunes en el estadio de Nayan de Abu Dhabi para contemplar el entrenamiento de la selección argentina en el que participó Leo Messi, delantero del Paris Saint-Germain, quien había llegado horas antes a la capital de los Emiratos. El jugador del conjunto galo que participó este domingo en la goleada sobre el Auxerre se incorporó a la concentración del Albiceleste junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes también tuvieron un partido en la Serie A con la Juventus ante la Lazio. El furor en la David por la presencia del cuadro argentino y sobre todo por Messi es absoluto Incluso un espontáneo saltó al césped, pero no pudo llegar a la pulga gracias a la intervención de los miembros de seguridad. Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, dirigió una suave sesión preparatoria en Abu Dhabi donde el miércoles jugará su último partido amistoso ante el cuadro local. El seleccionador contó con 14 jugadores al inicio de una sesión en la que los pupilos mostraron un magnífico ambiente y muchas risas. En las próximas horas espera disponer del plantel al completo. Argentina debutará en el Mundial el 22 de noviembre ante Arabia Saudí, se enfrenta a México el sábado 26 y a Polonia el miércoles 30. Y es que aquí podéis ver precisamente el espontáneo que saltó al campo de entrenamiento de la selección argentina. Vamos ahora a hablar de otro de los jugadores más mediáticos en este Mundial de Cristiano Ronaldo y es que ha habido un comunicado oficial de su equipo después de las durísimas declaraciones del delantero portugués como era de esperar el manchester united ha respondido a la tremenda rajada de cristiano ronaldo que este domingo estalló en una entrevista con el periodista pierce morgan de the sun cargando contra su técnico eric Hag y asegurando sentirse traicionado por el club entre muchas otras perlas el conjunto de lord Trafford ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia que considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos la institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas finaliza la nota. Lo que parece claro es que poco más de un año después del flamante regreso, el matrimonio cristiano a United está roto y todo apunta a una salida del 5 veces ganador del balón de oro en enero. En esta misma línea, el periódico de Telegram publica este lunes que el propio Ten Hag estaría presionando al club marcuniano para que sancione a Ronaldo, que esta temporada ya fue castigado por negarse a saltar al terreno de juego y marcharse a los vestuarios antes de finalizar el partido correspondiente a la 12 jornada de la Premier League ante el Tottenham. Por tanto, esta es la respuesta del United a las palabras de Cristiano ya para acabar. Vamos a hablar de Kylian Mbappé y de lo que pasó con Kais Ruiz en el último partido del Paris Saint Germain. El video de Kylian Mbappé y Kais Ruiz en el túnel del vestuario tras la goleada del Paris Saint Germain a la UCR se ha hecho viral y el delantero no se ha librado de las críticas al interpretarse que llevarse las manos a sus partes era un gesto de humillación para su rival. Pero la cosa no parece que fuera por ahí o que tuviera que ver con el partido. Fue el propio centrocampista de la UCR quien después del encuentro subió la imagen de ambos a sus redes sociales con la palabra rumores y que el propio Kylian compartió también añadiendo unos emojis riendo, de hecho ambos jugadores estuvieron después charlando en el vestuario fue Mbappé quien se acercó a la caseta del equipo visitante para charlar con el que fuera su ex compañero y es que ambos se conocen de sobra dado que el ahora jugador de la UCR de 20 años fue canterano en el Paris Saint Germain entre 2015 y 2021 y llegó a coincidir en el primer equipo con Mbappé